Una iglesia buscando que Dios le dé una oportunidad. Es una masacre, tortura, hay demás. Como lluvia que cae, la sangre corre por la acera. Mujeres dan a luz, no quieren atender la madre muerta que a su hijo lleva en sus brazos. Escucho las voces de aquel que me decía Arrepiéntete, hoy puede ser tu guía Veo una señora comerse a su nieta A muchos hipócritas quemados en su iglesia Un gran predicador, sus brazos le despegan A una mujer dando a luz, la prenden en candela Tengo miedo, yeah. por eso ahora lloro no Veo que a un pastor le queman los ojos Escucho uno gritando a desesperación Corre a la en la gran tribulación No conozco a nadie, vivo en la soledad, solo me queda esperar, correr, llorar Nadie quiere dinero, nadie quiere fama, la gente aquí no quiere nada Quisiera Dios mío que esto sea un sueño, arrepentirme y ser un mensajero No volvería a pecar, no hablaré mentiras, no estaré parado con cuando pude arrepentirme convertirme efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se unen para enfrentar a la delincuencia. En tanto la población espera el pronto envío de patrulleros para reforzar la seguridad Oye, entonces ustedes no se quieren poner el güey El diablo me mandó a buscar a los pautes, eh, a poner el no, chello, que, que no se va a morir aquí. Se Habla mucho, me tengo encantado, ya vayan ¡Ay, corriendo. Mi pie. Y ya tú le echaste la gasolina, prendelo para que se queme, vamos a salir de ¿eh? él. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Y de discípulos a todas las naciones.